Suscríbete y dale a la campanita. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Y madre del amor hermoso, el calor que tenemos por estos lares. Pero ¿esto que es? ¿Esto que es? Pero ¿cómo se puede vivir así? Salir de 23 graditos, 24, 25, a 38, 39, 40. Pero ¿esto que es? ¿Y a la sombra? Madre del amor hermoso, tremendo. Y vivimos así, ¿eh? Bueno, en fin, vamos con Bitcoin que es el importante, el interesante. Tenemos datos ahora al cierre. Si no me equivoco empezaban a dar Google y compañía algunos datos eh, a McDonalds, anda bueno, está la cosita ahí un poquito suave. Eh, ya la Fed nos está preparando para decirnos, hey, que posiblemente los tipos de interés no vayan a moverse, pero te voy a decir el jueves que los datos de crecimiento no son buenos. ¿Por qué? Pues porque están dando ya demasiadas explicaciones de que si dos trimestres seguidos no tiene por qué ser recesión, que técnicamente, que tal y que cual. Si cuando ya te dan esas explicaciones, mal vamos. Bueno, pero vamos a lo importante. Porque eso, como no sabemos todavía los datos, hasta que no lleguen los datos, nos tenemos que ir por técnico, aunque bueno, ya sabemos que todos los mercados están en rojitos, que bueno, pues no no se hace no se hace mucho dinero, pero bueno. En fin, estamos dentro de este canal en cuatro horas. Ya tocamos arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Que nos tocaba pues abajo, después de tocar arriba, pues lo íbamos a hacer unas mediciones porque yo creo que es súper interesante ver cómo se ha movido eh, y cómo a dónde podemos ir. Vale, cuáles son las posibilidades eh, dentro de lo que es eh, todo el, el movimiento que tenemos. De Bitcoin, eh, este suelo que se ha marcado en la zona de 17 y medio aproximadamente. Eh, pienso que la única manera cruda que podría pasar a algo chungo es perder aquí esta zona de 19, este mínimo anterior. Es decir, de momento estamos haciendo máximos y mínimos ascendentes. Si perdiésemos este mínimo, perderlo. Vale, no me refiero a que llegue y toque y tal, no, no, perderlo. Eh, sería una muy mala noticia, sería sería la, la parte mala, ¿vale? La parte pésima. Por otra parte, vamos a marcar esta zonita que tenemos aquí, ¿vale? Esta línea paralela de mecha a mecha, ¿vale? Que debería ser una zona de salvaguarda, en la zona de 19.80, 19 900 eh, También, además, coincidiría 19.80, 19 900 también con la zona de sobreventa, ¿vale? En 4 horas, zona súper interesante bien, eh, se coincidirá yo creo que se puede coincidir con esa zona un momento muy similar a este eh, cuando se den datos quizás haya una superbecha, vete tú a saber no tengo ni idea, no tengo ni idea de lo que pasará mañana eh, o si se irá al alza y luego se irá a la baja como ha pasado otras veces, que ya sabéis que de repente eh, se vuelve todo loco, empieza a subir y de repente, ya sabemos que la vela clave mañana es la de las 7 de la tarde es una vela super importante que nos puede decir algo, todo lo contrario de lo que pase muy atentos a las oportunidades de mañana el que quiera tomarlas, pero muchas veces ya sabéis que el mejor trade es el que no se hace si estás dentro de un trade, pues ya estás dentro ya que le vas a hacer, tienes que seguir con ese trade con todas las consecuencias del mundo mundial eh, si es positivo cojonudo, si es negativo pues mala suerte, esto, esto es lo que tiene vale es el riesgo en el que corremos pero, de momento eh, bueno, pues la cosa está normal, es decir, estamos dentro de un canal ascendente, bueno, mientras no perdamos ese canal ascendente con un nuevo mínimo por debajo del anterior, no pasa absolutamente nada. Eh, y lo de siempre, ¿vale? Lo que dije, igual que con la vela ayer al cierre, recordar que estábamos ayer con esta vela que estaba aquí arriba, verde, y dije cuando cierre puede irse muy abajo, hasta que no cierre no tomamos decisiones, y efectivamente así fue, cerró, y cerró con un cañonazo para abajo. Eh, de momento, bueno, no está mal, el volumen empieza a subir, como bueno buen día martes, los lunes suele tener menos volumen, los martes ya empieza a subir, mañana mejorará el volumen, sea eh, precio positivo o sea negativo, así que bueno, en principio, en cuanto a Bitcoin, poco más que añadir, eh, pero vamos, que igual que con el resto del mercado, es decir, Ethereum está haciendo un movimiento muy muy similar, Fijaros que incluso, eh, igual que se adelanta al alza, también se adelanta a la baja. Es totalmente normal. Entonces, podemos buscar un punto eh, de soporte de Ethereum. Pues claro, eh, 1290. Otra vez. ¿Vale? Resistencia, resistencia, resistencia, resistencia. Apoyo. Coincidiendo con la media de 200. Y a partir de ahí vamos a ver qué quiere hacer. En principio, yo pienso que, y con lo que la lógica, ¿qué nos dice la lógica? Que aparte de que pudiera haber un pechón o lo que fuera por datos... Estamos en una zona en la que debe de rebotar por RSI y por eh, precio. bien eh, Más tenemos la dominancia de Bitcoin, sigue subiendo. Ayer decíamos que una posible, posible doble suelo con hacer una W y que siga su curso al alza de las altcoins. Evidentemente, me imagino yo que estarán sufriendo bastantes el USDT subiendo. <risa> Como es normal, con los datos que están dando, al final ayer parecía que tonteaba, pero no, al final se quedó en la M20 y la está rompiendo al alza. Así que tenemos aquí pues un bar son invertido, vamos de seguramente se vaya a la zona de los 787, más o menos esta zona que hay aquí. Eh, si consigue romper la media de 50, pues irá a esa zona. Así que bueno, ya, ya tendría un toque aquí, otro toque aquí y sería otro toque. Cada vez que ha, ha dado un toque, se ha ido más abajo. Siguiente toque, se ha ido mucho más abajo. Siguiente toque, pues una de dos, o se va mucho más abajo o nos hace un hombro cabeza, hombro invertido y luego se va para arriba porque el resto se hunda, no lo sé ¿vale? no lo sé porque bueno, esto es pero bueno, son, son pequeñas ideas que me vienen a la cabeza según voy viendo los gráficos eh, en cuanto al oro bueno, pues ha intentado rebotar, tampoco ha tenido demasiada suerte con ese rebote pero bueno, eh, de lo malo malo, un día un poquitito verde pero la vela es fea, ¿vale? la, fe, la vela es fea la vela de hoy está, está martillo de hoy invertido, es fea eh, personalmente esta semana yo tengo una operación, bueno lo sabéis, vale, yo la daré por cerrada esta semana, eh, si no reacciona, es decir, si el mercado se va al carajo y el oro no reacciona, eh, la cerraré, si reacciona y se va al alza, pues la cerraré al alza, evidentemente, pero eh, no me gusta el, la manipulación que tiene en este periodo, en este ciclo eh, monetario el oro, eh, lo estoy viendo muy muy muy muy mal, no por valor, no por valor, eh, sino por precio, por valor correctamente, por precio, quizás sea un punto de rebote, pero mmm, tampoco me importa, la verdad es que una operación tampoco de, de futuros es que me queda, el resto ya se vendió. Eh, y además hay gente que me pregunta, joder, ¿y por qué se vendí? ¿Por qué vendiste en ese momento? Pues compré en el momento que compré porque se hundió, se hundía todo, ya lo veía, en diciembre de, del año pasado, y he vendido ahora, por muy sencillo, si es que la respuesta la tenéis aquí, ¿vale? Es decir, eh, si yo vendo en esta zona, y no voy a ser ventajista, ¿vale? Pero si yo he vendido a primero de julio. Ha sido por esto, 27% al alza. ¿Y el oro cuánto ha hecho? ¿Vale? Esa es, la, esa es la única respuesta. Exactamente igual que cuando vendí en diciembre, ¿vale? Eh, estoy en marzo por aquí, donde vendimos en diciembre, ¿vale? Pues eh, la única respuesta de por qué vendí en esta zona en diciembre eh, Bitcoin y compré oro, pues fue por toda esta caída y todo eso que me ha ahorrado, ¿vale? es tan sencillo como eso, es, porque es que tenéis la puñetera costumbre de querer vender en los puntos exactos de, de un ciclo, y eso no existe, o sea, dejaros de historias, dejaros de rollos, ¿vale? Porque no existe. Si yo tengo eh, un mercado, por ejemplo, que digo, vale, esto ha sido el suelo, ni el más pintado compra ahí abajo, ¿vale? Eso, eso te pasa una vez de cada tropecientas mil. Lo normal es que compres en esa zona, ¿Vale? si el mercado se va a dar ahí la vuelta y ese pico se lo comen pues los que han tenido posiciones ahí que han tenido suerte que muchas veces tenemos una posición aquí porque compramos escalonados, sí pero una posición pequeña, no toda la posición o sea, eso, es, eso, no, es, eso no existe ¿vale? Esa, real, esa realidad no existe, bueno, la, excepto la de algún listillo, que siempre siempre, siempre gana, siempre tiene ese, pero bueno, en fin eh, vamos a quitar esto que no vale para nada y vamos a medir una cosa, ¿vale? que creo que es importante, de este ascenso tenemos un posible retroceso ¿Vale? máximo al punto mínimo punto máximo, punto mínimo ¿dónde estamos? Golden Pocket Pro vale, ya sabéis los que tienen los alumnos que tienen configurado FIBO de esta manera estamos en un Golden Pocket es decir, punto de posible eh, eh, rebote al alza buscaríamos zonas primero de 0.50 y luego 0.38 pero, pero, importante importante, vale ¿Dónde podría venirse el precio? Yo creo que aquí. ¿vale? ¿Y por qué creo que la zona de 20.000? Pues muy sencillo. Y os lo voy a explicar, ya sé que me gusta razonarlo. Ayer ya lo dije, dije precios, pero no dije por qué. Siempre y cuando no hay que perder esta zona de 18.800 aproximadamente. ¿vale? ¿Por qué? Pues muy sencillo. Estamos en un canal descendente, este canal ha tenido una falla vale, tenemos un toque, dos toques, tres toques al cuarto no ha llegado, ha tenido una falla y se ha venido abajo, hemos perdido la parte inferior del canal, es decir, técnicamente lo ha hecho perfecto, pero qué pasa ¿Cuál es el objetivo de una falla de un canal pues muy fácil medimos de arriba, abajo vale, lo que es ahí el ancho del canal, trasladamos esto al punto de ruptura y ahora nos está dando un precio 20.080. ¿Sí? 20.080. Vale. ¿Dónde teníamos FIBO en 20.020? Vamos a volver a mirarlo porque es que, claro. ¿Son casualidades? No lo sé. ¿Dónde lo tenemos en 20.000? Oh, estaba, estaba un poquito más... Ahí. Vale. 20.063. ¿Vale? Más o menos. 20.063, 20.043, me da igual. 20.050, la media. ¿Vale? Y esto nos está dando aquí este punto en 20.000 ahí 20.067, o sea clavadito clavadito, el ancho del canal lo proyectamos a la ruptura y ese debería de ser el objetivo ¿vale? con lo cual, bueno, buen objetivo creo que es bastante bueno y posible buen punto de rebote, ¿qué pasaría más o menos en esa zona? pues que teníamos el RSI en cuatro horas desgastado, el RSI de una hora aunque eh, intenta recuperarse, está arrastrándose ahí por, por, por los lados porque no puede con su vida ¿vale? Entonces, bueno, se va arrastrando, sube un poquito, vuelve a caer, sube otro poquito, vuelve a caer, hasta que rompa esta línea, que tiene un toque, falsa ruptura, otro toque con falsa ruptura, a ver qué pasa. Eso por un lado, y en cuatro horas, en cuatro horas, pues tenemos esta línea de tendencia, que tocó aquí, tocó aquí, salió por fuera, ha tocado por dentro, se vino abajo, y ahora ¡pum! Está intentando otra vez tocar por dentro. Se puede venir abajo y volver a romper. Ya veremos a ver qué es lo que quiere hacer. De momento, observamos, miramos y vemos qué pasa en el mercado. Y en función a eso, pues iremos actuando. Eh, no es una vela especialmente bonita la que ha hecho. Vamos a ver si conseguimos la media de 200 recuperarla en cuatro horas. Pero bueno, puede ser intentar recuperarlas para luego morir. Entonces, bueno, hasta que, no sé, den datos, está bastante complicado el mercado en general. Las altcoins, por otra parte, pues, hombre... Vamos a poner a positivo los shorts de Bitcoin que siguen ahí al alza. Veis que dije ayer que los suyos que no pasen de aquí. El 50% se quedan aquí y se vuelven a caer. Vamos a ver. Si rompen, pues seguramente irán alza porque ya tenemos una línea de tendencia aquí. ¿Vale? vale Que puede romper en cualquier momento. O sea, tenemos toque, toque, toque. Está rompiéndola ahora mismo. Pues es fácil que, que se vayan al alza. Eh, en el lado negativo, pues tenemos aquí Uniswap, Poli, Sushi, unas cuantas. Los, los monitos de Ape, los huevitos de Egg, Nexo... Pero por el lado positivo, pues bueno, tenemos aquí Radpond, los cortos de Bitcoin, evidentemente, CDRT, eh, y bueno, pues menos, mira, Melios, siete y 7,5, ahí está, con muchísimo volumen, haciendo una zona de suelo bastante larga, una zona de acumulación importante. Eh, Gen Finance, 6.500, ¿de quién lo diría? Y estuvo casi 100.000, pues eso, pues eso, de 100.000 ahí ha habido una barbaridad. Vacío está. Eh, y sin embargo Bitcoin pues está donde está, no, está no, no ha caído ni mucho menos eso, tenemos por aquí eh, Ethereum Classic, que no se ha comportado nada mal, el otro día metió un pepinazo importante, está haciendo una banderita alcista. Eh, Cuando estás haciendo banderita alcista, he tenido un clásico, es una de las que se adelanta más que nadie. Eh, ostras, eh, es bueno, es muy buena señal. ¿eh? Eh, Monero, bueno, pues está aquí haciendo las suyas, ese tipo de monedas deberían hacer más. en jean, y bueno, pues tenemos aquí ya ceros por ciento, que bueno, tampoco es que sean para tirar cohetes, pero bueno, pues están ahí aguantando eh, como buenamente pueden. Eh, nexo contra el dólar, aquí lo tenemos. Pues bueno, ahí está, poquito a poquito, 0.30, cadena. <ríe> eh, la zona de compra que hicimos, ya vuelve bueno, otra vez a estar dentro de la zona de compra. Vamos a ver. Eh, en fin, ahí está, ya revisaremos la. la carterita en estos días, ya voy probando cositas y ya os diré las cosas que hay nuevas para la nueva temporada que empieza el curso en septiembre, de momento estamos en periodo semi-vacacional, así que tampoco le pedáis pegáis muchas peras a higuera. poco más que decir chicos chicas así que eh, vamos a estar atentos a lo que pase con Bitcoin, vamos a estar atentos a los datos de mañana y ya con eso en la mano podremos ver muchas más cosas, como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe, chao chao